De la, tanto de la salud como en el ámbito de, la, de los, los recursos que le dan el programa de, de alimentos para la, una canasta de alimentos para la, a través de la tarjeta solidaridad entonces eso empuja a que necesariamente el estado tenga dos alternativas porque genera un déficit fiscal o sea los ingresos del estado aumentan eh, perdón lo, no aumentan mientras los gastos sí están aumentando más aceleradamente y hablamos Así el año es. pasado de un déficit fiscal de cerca de 250 mil millones de pesos. Entonces, eso tiene que ser cubierto. Ahora bien, la pregunta de si es conveniente hacer eso ahora, sabemos que estamos saliendo de una pandemia. Ahora, no se puede postergar la reforma fiscal. Ya para el próximo año, el Estado requiere de más recursos para poder afrontar esta situación. Ahora, ¿dónde debe atacarse esto? ¿Dónde se debe aumentar? Se debe aumentar a quienes reciben más ingresos. Dentro de los impuestos directos que yo decía, de los ingresos, también está el impuesto sobre la propiedad. Entonces, mire, hay gente que ha comprado tierra. Ayer conversaba yo con un hacendado que compró tierra eh, relativamente barata y sin embargo, porque le ampliaron por ahí, le trazaron una carretera, cuesta más de 10 veces. Ahora esa tierra, entonces esa tierra hay que ponerle un gravamen porque el Estado invirtió y si el Estado invirtió, quien tiene esa ganancia extraordinaria producto de la mejoría que le dicen plusvalía, los contadores, eh, a esa a esa mejoría en el valor de, la, de esa tierra o de esa zona urbanística donde, donde se hacen esas inversiones públicas, entonces esas personas tienen que pagar por eso una parte, por lo menos al Estado. Entonces, para mejorar eh, la carga tributaria y sobre todo... Para que los impuestos sean más progresivos Es decir, que paga el que genera más ingresos Profesor. Porque es po no es posible Que se hable, como por ejemplo Dicen las asociaciones de empresarios ahora, ah, que, se que se amplíe la carga Cuando ellos hablan de ampliar la base tributaria Hablan del ITEBI, del impuesto indirecto O cuando Hablan de, de eficientizar El cobro de impuestos Eso no tiene gran, eso es como una manera De evadir de que La responsabilidad de que deben pagar Más impuestos entonces, porque no es posible decir, ah, que la eficientización, eso puede mejorar, pero mínimamente. No es el mecanismo para afrontar los, la situación de déficit creciente que tiene la finanza pública, que tiene el Estado. Entonces, es por eso que es necesario que se haga la reforma fiscal, pero una reforma fiscal progresiva, es decir, que no se le cargue más, porque si, por ejemplo, el ITEBI se sube a un 20%, Wow. Usted le está quitando de calidad de, de, de poder adquisitivo y de calidad de vida un 2% a la mayoría de la población, que es quien más paga impuestos relativamente. O sea, quienes menos ingresos tienen en un país como este de impuestos regresivos es que paga relativamente más impuestos. Profesor, eh, usted plantea que se hace necesaria ya para el año que viene una reforma fiscal y que debe de ir orientada en afectar a los menos, eh, que, a los quienes tienen menos poder adquisitivo. En resumen, Correcto. uno de los aspectos más importantes que ha citado. Mi pregunta es la siguiente. Partiendo de una reforma que se hace necesaria, el costo de la vida que está elevadísimo, los productos de la canasta básica, los ciudadanos están al grito, hay muchos aspectos que entendemos que se deben de reformar en nuestro país, por ejemplo, la ley de la seguridad social que afecta a los dominicanos, entre otros temas que acumulan o han ha ido creando en sectores importantes un descontento a nivel generalizado. A nivel social, ¿qué impacto podría tener esto de inestabilidad? Sociedad, gobierno, reforma, aumento del costo de la vida y todo lo que implica esto. ¿Podrían darse situaciones de inestabilidad en torno a la inconformidad de muchos de los dominicanos? Bueno, eh, desde hace unos meses para acá se está percibiendo el problema del aumento del costo. ...sobre todo el costo de la canasta familiar... Sí. ...ese es el, el punto más sensible... ...hablábamos del año 1984... ...que fue precisamente por eso... ...comenzó un proceso... ...de aumento escalonado... ...en el nivel de precio de los artículos... ...de primera necesidad... ...y eso erosionó... ...digamos la base social del gobierno en ese momento... ...entonces... ...si no se quiere volver a repetir la historia... ...hay que trabajar prudentemente... ...en términos de esas reformas... ...por eso digo... Que cuando se habla de reforma fiscal Debe tenerse mucho cuidado Con respecto por dónde se orienta uh -huh. Si se deja tomar el pulso De los empresarios Eso le va a erosionar la base social Al gobierno Y, y, ahí, solamente y es, en buen español El aumento de los salarios que se mantenga igual Que una reforma y todo lo que viene ese otro punto Sería un también estallido Que usted no. o estabiliza los precios sí. O aumenta los salarios Ahora, la trampa del salario Que le dicen la espiral inflacionaria es preferible la estabilidad con sueldo estable, o sea, uh -huh. sin aumento, y no eh, aumento de, de salario con inflación. Porque, ¿qué pasa? Que los trabajadores, los empleados, cuando aumentan los precios, piden aumento de salario. Pero en la medida que aumentan los salarios, eso genera, entonces, presiona los precios. Y después, entonces, viene no otra menos. demanda de aumento del salario, y eso es lo que le llama la espiral inflacionaria, precios salario que es peligroso caer en eso, inclusive los empresarios justifican cuando se habla de aumento de salario, lo justifican ahí ellos para, para decir que no se puede aumentar salario, pero ese es el error del Estado, porque por ejemplo en el año 1997 se aumentaron los salarios de todos los empleados públicos, incluyendo a los profesionales, y eso llevó a los empresarios privados a tener que aumentar el salario también, porque el Estado entonces le hace competencia en ese sentido al sector privado y tiene entonces que aumentar el salario, ¿qué pasó? que a través de la política macroeconómica el Estado logró mantener la estabilidad de los precios. Y esa es la misión del gobierno. La misión principal del gobierno en términos económicos es mantener la estabilidad en los niveles de precios. Y eso se está, eh, se está soltando desde que comenzó esta gestión del gobierno. Entonces ahí es que debe no trabajarse. Control. Debe hacerse una reforma, pero que esas reformas, Todas las reformas, porque yo he hablado de distintas reformas, pero sobre todo la reforma fiscal, con prudencia para evitar que eso pueda generar inestabilidad en los niveles de precios en la economía. Hay tres precios en la economía. El precio de los bienes y servicios es lo más importante. La tasa de interés, que es un precio, y la tasa de cambio. Esos son tres precios que hay que mantener, que se combinan las tres acciones principales de política económica, de, a través de las tres acciones principales de política económica del Estado, que es la política monetaria y la política cambiaria, que fundamentalmente se manejan a través del Banco Central, y la política fiscal, que precisamente se trabaja a través del, del manejo de los gastos públicos y los ingresos. Entonces, eso es esencial. O sea, una las acciones macroeconómicas, el ojo del gobierno, la política económica del gobierno es lo que fundamentalmente puede garantizar la estabilidad. Si eso se rompe, como hay dejos de que se vislumbra que hay una inestabilidad en ese sentido, si se sigue por ese camino, pues eso también va a erosionar la base social y política, inclusive, del actual gobierno. Es que eh, yo tengo aquí un estudio que realizó la PNUD que concluye que el incremento de la esperanza de vida en la República Dominicana en los últimos 20 años creció 7.3 años, ¿verdad? Sí. Eh, y habla de que la escolaridad aumentó en tres años, eh, que el ingreso, el ingreso nacional bruto per cápita prácticamente se triplicó. ...durante los últimos años. Tengo aquí también un estudio del Fondo Monetario Internacional... ...que establece que la República Dominicana, subrayé esto, amigo televidente... ...ha sido una de las economías más dinámicas durante la región... ...durante la última década, década eh, y de alto crecimiento. Y dice que aquí eh, la, el Fondo Monetario, que esta fortaleza le permitió una respuesta decisiva... ...de la política económica durante la pandemia... Eh, estos datos son reales Se, puede sí, confirmar? Sí, se pueden confirmar inclusive, Incluso eh, la CEPAL La CEPAL confirma que, esa información Que la que, República Dominicana era sí. la, la, eh, Había sido la economía más sólida De, de América Latina El organismo más creíble uh -huh. En términos de estudio económico Que es una dependencia de las Naciones Unidas Así como el PNUD sí. La Comisión Económica para América Latina CEPAL Establece que una de, los, de las economías Que más ha crecido en términos Y todos sus indicadores de esperanza de vida al nacer, la parte macroeconómica del de Producto Interno Bruto, eh, mejoraron en la República Dominicana. Ahora, lo que estamos diciendo es que esos logros, si no se da respuesta desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la política, eh, la política económica que la maneja el gobierno, sí. pues esos indicadores pueden retroceder. Maestro. Y precisamente cuando hablo de erosión social precisamente, fundamentalmente se refiere al deterioro de esos indicadores, logros, que se han conseguido en la República Dominicana, porque la esperanza de vida al nacer es un indicador de bienestar promedio, que cuando aumenta eh, la esperanza de vida al nacer, o sea, que la gente dura más vivo, o sea, que antes era la esperanza de vida al nacer en los años 50 de no más de 50 años, y ahora hablamos de 73 años sí, de esperanza de bienestar, eso significa que el bienestar ha permitido que la gente viva más años. Sí. Entonces, ese indicador, ese indicador sí, y otros indicadores sí. de estabilidad, que, de bienestar, que ha conseguido en promedio la población dominicana, se pueden perder si no se accionan desde la política económica para garantizar que más que se mantengan estables sigan creciendo. Maestro, eh, a propósito de eso, el pueblo dominicano normalmente no está muy familiarizado con, este, con estos términos de lo que tiene que ver con la economía. La gente va y compra y gasta, pero no sí, tiene sí. una conciencia. La gente sabe de economía. Eh, bueno, pero sí, eh, pero ¿Eh? No, no, no en sentido macro. Ah, bueno, sí. Eh, Digo, porque... La parte cuando técnica la CEP, también. Que ajá, sea, cuando la CEPAL espero. dijo esto, eh, de que la economía eh, dominicana había sido una de las más sólidas, eso fue ahí eh, iniciando la pandemia. Eh, se salieron muchas críticas y se dijo que esto se debía a que se estaban tomando muchos préstamos ¿guarda relación esto? Bueno, tú sabes que una economía que va creciendo ¿cuáles son las economías que más deben dinero? Bueno, los Estados Unidos. Estados es una de ellas. Unidos es el país más endeudado, es la principal potencia económica. Entonces, en la medida si ese bueno, endeudamiento creo que ya, China, ya creo que ya China lo, va, lo, oye, ha, lo ha desplazado en ese aspecto. Sí, bueno, pero pero recuerda China, China no tiene, no tiene uno de los ahorros en términos de divisas más grande del mundo. O sea, China es un país muy diferente a Estados Unidos. Sí. Más que deudores acreedor de los mismos sí. Estados Unidos. Porque ¿quién es que le ayuda a cubrir el déficit fiscal a, a Estados Unidos, a China? ¿Por qué Trump flexibilizó su posición de, de, de enfrentar a China aumentándole los aranceles para, para reducir el déficit que había de comercio entre China y Estados Unidos, de tres a una ¿por qué él flexibilizó? porque China le dijo, bueno, pues está bien yo no te voy a comprar bonos del tesoro norteamericano, American. entonces eso le iba a crear un problema de déficit de Estados Unidos, o sea pues son situaciones, claro, diferentes ahora, el caso, retomando el caso de la República Dominicana si la economía va creciendo o sea, si tú tienes una empresa y la empresa va creciendo tú puedes coger prestado en función de que tú vas aumentando esa es la garantía. Ahora, eh, hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, ¿cuál es eh, la prudencia en términos de endeudamiento? Un 50% del PIB. ¿no? Eso lo se ha establecido en la República Dominicana y estamos en un 70% ahora mismo Ay Dios mío. de endeudamiento. O sea, un 20, 20, 20 puntos más que lo que, que lo que él dice la prudencia, que Exacto. es 50% eh, máximo. No, no, lo Pero, eh, eh, más lo eh, eh, La idea es que le quede claro a la población este te, esta situación. Se dijo, ¿verdad? Básicamente la gente del PRM lo eh, dijeron eso en, cuando estaban en oposición, que la República Dominicana había crecido su economía porque estaba tomando préstamos, ¿verdad? Usted me está diciendo no, que no, que cuando la economía no, va creciendo es que puede eh, eh, no, tomar no, préstamos. Eso, eso es una, un discurso político. Sí. Desde el punto Pero de bueno vista que, técnico, es, es bueno explicárselo sí, a la gente para exacto. que la gente entienda. Desde el punto de vista técnico eso no es sostenible, okay. porque la economía crece. ¿Cuáles son los sectores que crecen? Hay 32 sectores donde está subdividido el Producto Interno Bruto. Desde la, agricultura, la, la parte del campo, o sea, uh -huh. la agricultura, agropecuaria y minería, que son los que se producen en el campo, hasta eh, servicios, electricidad, agua, finanzas, telecomunicaciones. Y, y realmente esos sectores han crecido. La construcción, entonces... Que son no es los principales, básicamente, primarios Claro, el endeudamiento crece en la medida que el Estado tiene más demanda y que las empresas, porque hay un endeudamiento que el sector privado, demanda de más recursos y entonces así el endeudamiento Juan, aumenta. Juan, ¿Claro está? Eh, eh, la preocupación de que hemos tenemos un, un nivel de deuda mayor de lo que aconseja la prudencia, ¿puede el Estado Dominicano con una política adecuada volver al nivel en que se maneja como posición prudente, digamos, al 50% Bueno, ya eh, es irreversible esa situación? Tendría que someterse a acciones y reducir inversiones, inclusive, que demanda a la población. Ya. Pero sí podría disminuirlo porque de verdad que hubo un festival de, de endeudamiento en los últimos dos años. Hay que decirlo, es verdad. Producto de un proceso electoral, porque los procesos electorales aceleran eh, El la decisión en términos de buscar recursos. Sí. sí y el déficit fiscal demanda cada vez que aumenta mayor endeudamiento sobre todo en los componentes que tiene que ver con eh, bonos eh, eh, eh. Bonos, de, bonos soberanos que es la manera una manera como el Estado busca recursos rápidos, porque los recursos a través de organismos como el Banco Mundial que tú has mencionado sí. el, el BID y otros organismos de financiamiento multilateral requieren de tiempo para los proyectos pero los bonos se resuelve de un día para otro en, la, en el mercado de valores y los recursos de una vez están líquidos, o sea, están disponibles. Y por eso el mecanismo de bonos soberanos se ha cogido como una alternativa para dar respuestas rápida Por ejemplo, para dar respuestas rápidas al déficit fiscal de los últimos dos años, Pref... se ha utilizado preferiblemente el mecanismo de los bonos soberanos para poder dar respuestas rápidas a, a esa situación. Eh, Entonces, Pero eso no puede ser ilimitado. Por eso Maestro. Digo, tienen que ponerse freno y bueno, pero le voy a decir lo siguiente: el gobierno tiene dos alternativas, o hace la reforma fiscal o se somete a un plan de austeridad, porque el presidente anda anunciando obras, por ejemplo, aquí. Sí, en la mil provincia de Duarte habló de 10 mil millones y anda por el país ofreciendo <risa> obras. millones, Entonces, no millones. que sabemos que no, que no, es verdad. Pero que con se cuáles recursos lo va a hacer, tiene o aumenta los impuestos o aumenta el endeudamiento. Tiene esas dos alternativa y para aumentar los impuestos tiene que hacer una reforma fiscal, de eso se trata la reforma fiscal, Maestro. De, de aumento y mejoría en el mecanismo de cobro de impuestos porque se habla de eficienciación del cobro de impuestos y de eh, reducir distorsiones por ejemplo, en nuestro país hay subsidios que hay gente que está subsidiados por el Estado, que no pagan los impuestos el sector que... transporte por ejemplo Exacto. sin, sin necesidad muchas veces porque hoteleras. cuál es el impacto social de eso o sea gente que se ha enriquecido sobre la base de esos privilegios claro. de sector transporte, minería y hotelería de los más ricos claro, maestro, sí. el presidente Luis Abinader precisamente mucho voy a citar al presidente Luis Abinader cuando llegó al, al, al poder, dijo que había encontrado un país quebrado, no obstante el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, eh, de acuerdo a lo que habían eh, eh, informado previo a, a la, al ascenso al poder de Luis Abinader, decían que no que la, la que la República Dominicana era una de la economía más fuerte pero, mi, eso, es mi, para, el presidente, pero eso es para sensibilizar. No, pero espérese, espérese. Porque eh, está bien que hay que quedamos, sensibilizar. Hay un, pero, el, pero la verdad es la verdad. Hay un límite. No, no era verdad que estaba quebrado Mira, el país. Ahí entra un límite entre el discurso político y la ciencia. No, no pero espérese, espérese, espérese un momentito. Porque las cosas son sí. o no son. Eh, ¿El país estaba quebrado o no estaba quebrado? No, no, no, no, no, el país no estaba quebrado. Entonces le mintió al presidente Tenía del país. Tenía un endeudamiento... No, es un discurso político. Tenía... No, lo recorda, lo político no es era miente. presidente Oye. de la República cuando lo, lo dijo. Lo político no miente. Un país quebrado, un país que tiene un déficit en su balanza de Oye, estos pueblos... Oye, la reserva internacional estaba en 8 mil millones de dólares sí. cuando llegó el actual gobierno. Y lo ha aumentado porque la, las importaciones disminuyeron de todos los productos y por eso hay una un ahorro porque entró mu, por remesa sobre todo de los mexicanos en el exterior también, y, todo, y eso ha permitido además de las de, del, del ingreso de recursos vía deuda rapidito también, sí. profesor los políticos los políticos no mienten los políticos una explica, pregunta eh, que creo que es importante es la verdad para, para completar sí. también uh -huh. eh, el hecho de que el Producto Interno Bruto ciertamente aumentó y se mantenía la economía con relación a otros países, con cierta fortaleza. Eso es real. O sea, un país quebrado es un país que el Fondo Monetario Internacional interviene como en el año 1984 y le pone condiciones fuertes de restricción y austeridad. En ese mismo, sentido, en ese no es mismo sentido, profesor, hablar de un país quebrado, un déficit de un 70%, ¿qué pasaría si continúa este aumentando? O sea, ¿qué consecuencias podemos nosotros tener? Yo la sé, pero quiero que profesor, o sea, sí, porque imagínese diablo. usted, en buen dominicano, pero de manera técnica, económica o macroeconómica como país. Y lo otro es. Bueno, no da el tiempo, solo respondan a eso, porque sí, no tan... Bueno, lo que hablaba el compañero de bancarrota del país. Ahí sí que el país puede caer en bancarrota si no se manejan adecuadamente, desde el punto de vista de la política macroeconómica, estas variables para mantener estables los niveles de precio en la economía en síntesis eso es lo que podemos bueno, y los miles de responder? millones que en Giovanni, ocho meses ha tomado el gobierno de, de Luis Abinader la del invitado invítalo para el viernes otra vez miles sí, de millones no... de pesos en ocho meses era importantísimo que bueno, el profesor nos respondiera buena, ¿Qué gracias gracias al sí. licenciado Juan Etaveras mi querido amigo y A hermano este como que se va eh, aclarando las cosas ya, ya ha estado con nosotros en esta no, la verdad solo disfruta el viernes invítalo de nuevo porque tenemos la verdad otra entrevista pendiente ¿Eh? Vamos a la pausa, volvemos en breve Gracias Juan, muchas gracias por estar con nosotros <ríe>